Le hemos entregado al Señor mi pancito, mi pececito, para que Él multiplique la nada. Esto es el Señor, lo único que nos pide, que le demos el 1%. Y nos da el 99%, pero nos pide algo. No puede hacer nada sin nuestro permiso. Por ahí, nuestro querido santo, San Agustín, dice, Dios nos creó sin el